Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto. Verbos terminados en AR, video número 3. Imperfect tense. Verbs ending in AR, video número 3. Adorar. To worship. Yo adoraba. Tú adorabas, él, ella, usted adoraba, nosotros, nosotras adorábamos, vosotros, vosotras adorabais, ellos, ellas, ustedes adoraban. Yo adoraba a Dios todos los días. Acabar, to finish. Yo acababa. Tú acababas, él, ella, usted acababa, nosotros, nosotras acabábamos, vosotros, vosotras acababais, ellos, ellas, ustedes acababan. Tú acababas la carrera en segundo lugar. Acompañar, to accompany. Yo acompañaba, tú acompañabas, él, ella, usted acompañaba, nosotros, nosotras acompañábamos, vosotros, vosotras acompañabais, ellos, ellas, ustedes acompañaban. Él acompañaba a sus hermanas a la escuela. Aconsejar, to advise. Yo aconsejaba, tú aconsejabas, él, ella, usted aconsejaba, nosotros, nosotras aconsejábamos, vosotros, vosotras aconsejabais, ellos, ellas, ustedes aconsejaban. Ella aconsejaba muy bien a sus pacientes. adivinar, to guess. Yo adivinaba, tú adivinabas, él, ella, usted adivinaba, nosotros, nosotras adivinábamos, vosotros, vosotras adivinabais, ellos, ellas, ustedes adivinaban, usted adivinaba mis pensamientos. agarrar, to grab. Yo agarraba, tú agarrabas, él, ella, usted agarraba. Nosotros, nosotras agarrábamos. Vosotros, vosotras agarrabais. Ellos, ellas, ustedes agarraban. Nosotros agarrábamos las frutas de los árboles. Ahorrar, to save. Yo ahorraba. Tú ahorrabas. Él, ella, usted ahorraba. Nosotros, nosotras ahorrábamos. Vosotros, vosotras ahorrabais. Ellos, ellas, ustedes ahorraban. Nosotras ahorrábamos dinero para viajar en el verano. alquilar, to rent. Yo alquilaba, tú alquilabas, él, ella, usted alquilaba, nosotros, nosotras alquilábamos, vosotros, vosotras alquilabais, ellos, ellas, ustedes alquilaban. Vosotros alquilabais un carro por muy poco dinero. andar to walk yo andaba tú andabas él ella usted andaba nosotros nosotras andábamos vosotros vosotras andabais ellos ellas ustedes andaban ellos andaban en el parque con su mascota favorita Apagar, to turn off, yo apagaba, tú apagabas, él, ella, usted apagaba, nosotros, nosotras apagábamos, vosotros, vosotras apagabais, ellos, ellas, ustedes apagaban. Ellas apagaban las luces durante toda la noche. Apreciar, to appreciate, yo apreciaba, tú apreciabas, él, ella, usted apreciaba, nosotros, nosotras apreciábamos, vosotros, vosotras apreciabais, ellos, ellas, ustedes apreciaban. Ustedes apreciaban mucho a sus amigos. Arreglar, to arrange or to fix. Yo arreglaba, tú arreglabas, él, ella, usted arreglaba. Nosotros, nosotras arreglábamos. Vosotros, vosotras arreglabais. Ellos, ellas, ustedes arreglaban. Yo arreglaba los problemas eléctricos de mi casa. Bueno, aquí tenemos la parte superior del imperfecto de los verbos terminados en AR. Y los verbos que tenemos son adorar, acabar, acompañar, aconsejar, adivinar, agarrar, ahorrar, alquilar, andar, apagar, apreciar y arreglar. Ahora podemos ver la, el círculo en la parte inferior donde tenemos las raíces de estos 12 verbos para conjugarlos en tiempo imperfecto. Spanish Verb Conjugation, la conjugación de los verbos en español.